Buenos días por la mañana. Empezamos a tope. El lunes, energía, vamos arriba, movilizando brazos, piernas. Y sabes aquel que decía, cariño, ¿has visto el libro de cómo vivir 100 años? Y dice, sí, lo he tirado a la basura. ¿y, dice, ¿Y eso? Y dice, lo estaba leyendo tu madre. <risa> otro. Yo sé que todas sois muy pacíficas, pero hoy nos toca un entrenamiento de boxing. ¿Os parece bien? Sí, me encanta, me encanta toda esa energía. Pues empezamos, empezamos, cogemos la combita y vamos saltando ahí a la combita, pero moviendo brazos, ¿eh? moviendo brazos. Ay, aprovechamos que no se nos enreden los pies y ahí vamos saltando. Está. Está, está es moviendo brazos y ya está ahí descansamos siguiente bajamos y baja. esquivamos puñetazo doble directo directo bajamos directo directo venga abajo pero flexión pierna bajo lecciono pierna y torso, lecciono pierna y torso, sí eso es, ja. toma, san, san. vamos, vamos, san. dos, dos directos, directo, directo, lesiona, directo, directo, lesiona, directo, directo, y ahora hay que moverse en el ring, ya lo sabes, nos movemos, agachos, nos movemos, Tocamos, nos movemos, tocamos, taca, taca, taca, esos pies volando, esos pies rápidos y ágiles. Y abajo. Va. Vamos a trabajar piernitas, eso es. Ágiles esos pies, taca, taca. Vamos. Va. Una. Muy bien, trabajamos ahora el upper chamos, esquivamos upper, lanzamos el gancho, gancho de derecha, gancho de izquierda, controla energía, gacho, aquí tenemos a Andrea, nuestro experto profesional de boxing. Va, va. bajo, agacho, culeta atrás, eh, sí. va, esquivo, fuerte, y un poquito más, toma. Y otra, y hasta ahí. Wow, wow, wow. Soltamos y nos preparamos de nuevo a subir pulsaciones con la comba. Pa, pa. En un solo pie. Venga, esos runes que tenemos aquí. Pues hay que trabajar los tobillos. hay esa fuerza explosiva. Ta -ka -ta -ka -ta. pa. pa, pa, pa pero tenemos 3 2 1 doble muy bien soltamos de nuevo nos vamos abajo esquivamos ancho directo directo ancho bajo al lado subo bajo lado, directo directo aquí el trabajo está en pierna también tiro fuerte Directo, directo a esas piernas fuertes, dos, uno, y hasta ahí, lo tenemos, vale, recuerda agilidad, ah, va, loco, loco, si no tengo mucho espacio en el propio sitio, Un poquito más. Ah. Vamos. Lo tienes. Sí. Oh. Tres, dos, uno. Wow, wow. Cómo van sus piernas. Venga. Abajo, cancho. Abajo, cancho. Me esquivo. gancho, Esquivo. gancho, Esquivo. Cancho. Esquivo, cancho. Esquivo, cancho. Ah. Bajo, venga, abajo. Fuerte. Fuerte. Fuerte. Eso es. Muy bien. Giro ya un poquito. Ya voy metiendo cadera. Vamos cogiendo flow, ¿eh? Poco a poco, ¿te das cuenta? Ja. Venga, coge la comba. Y vamos arriba. Vamos arriba. Pa. Eso es, eso es. Arriba, son brazos. Venga, venga, venga, venga. Que le tienes? Cuatro, tres, dos, uno. Ya está ahí. Muy bien. Soltamos piernas, brazos. Y luego en guardia. Abajo, golpeo. Abajo, golpeo. Bajo, golpe, me bajo, empujo casi con una pierna, con la que me subo. Abajo, trata. Golpe de frente. Vamos. Vamos. Oh, qué energía! Vamos, una y cero. ¿Nos preparamos? Vamos ahí, tres, dos, uno. Ah, giro, giro, giro, giro, giro, giro, Y giro, giro, y giro, giro, a giro, giro, giro, giro, Me giro, Vamos Una más Tres, dos, uno Yes uh -huh. más giro, más quema. Quema, quema, tienes, vamos con el gancho en tres, en dos, en uno y va toma va, mete mete cadera va sigue toma toma toma, sigue va va tres dos y uno muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos, cogemos la cuerda y nos empezamos con la última ronda. Ahora sí. Sí, sí, sí, es la última. 3, 2, 1 Y hasta ahí, soltamos. Qué bueno. Vámonos de nuevo con nuestro directo de mandíbula, Bajo. Me bajo. Sigo. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Va. Fuerte. Ya nos queda un gancho ahí, mortal. Eso es, buenísimo. Vamos a ver esas piernas veloces. ¿Cómo tenemos esas piernas? Cambio. Venga, dos saltitos. Dos saltitos, toco, venga, es la última ronda. Así que 3, 2, 1 y hasta ahí. Bravísimo. Yes. Muy bien. Vamos con nuestro gancho. Gancho metiendo cadera. Me bajo, esquivo. Gancho. Me bajo. Esquivo. Esquivo. Toma. Toma. Vamos. ¡Sí! Bajo y esquivo. Bajo. Esquivo. ¡Toma! Y un poco más. Bajo esas piernas. ¡Dale! ¡Ya está ahí! ¡Wow! ¡Bravo, bravo, bravo! Hasta aquí, el Tabata Calentamiento. ¡Continuamos!